Noches. Blanco Muñoz. Calderón Collado. Calderón Peche. Presente, doctor. Campodónico. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Cansaya. Presente. Cardenal León. Cardenal León. Carpio Sánchez. Presente, doctor. Uno García. Centurión. Presente, doctor, buenas noches. Presente. Cermeño. Condori Cacha. Presente, doctor, buenas noches. Condori Chambi. Condori Chambi, Hugo, presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Coronel. Corrales. Doctor buenas Cruzado. noches presente. Corrales. Doctor, presente Corrales. Hurtado. Corrales. Cruzado. Doctor, doctor buenas noches Cruzado Luján presente. Doctor me ha puesto este, asistencia asistenciado Corrales. Sí. No, que, Cuba doctor, Escalante. Doctor buenas noches presente. Díaz Calderón. Doctor, buenas noches. Presente. Díaz Durán. Presente, doctor. Buenas noches. Díaz Ríos. Estofanero. Faustino. Flores Perca. González Zúñiga. Holguín. Guayani. Wilcahuamán. Laupa, Loaiza, presente Loaiza Farfán, doctor, buenas noches, López Cari, Mamani Ceballo, Martí Corena, Presidente, doctor, buenas noches, Medina Caldúa. presente, doctor, buenas noches, Mejía Loaiza. Mera Pinto. Miranda Reina. Mogrovejo Alfredo. Bien, un sí. Mogrovejo Ángel. ¿Qué? Presente, presente. Mogrovejo Ángel Benito. No ha entrado bien la señal. Alfredo. Está con problemas de señal, doctor. Ya, conforme ingresa. Mogrovejo Miguel. Presente, doctor. Buenas noches. No, correr, Morán ya. Mendoza. Morán, Morán Mendoza. Presente, doctor. Buenas noches. Navarro Bón. Presente, doctor. Navarro. Muñoz Cenice. Presente, doctor. Buenas noches. Neira Sánchez. Buenas noches, doctor. Presente. Obregón, presente, doctor, Palomino, Quillay, Quispe Copaja, Quispe Copaja Alfredo, presente, Ramírez Rodríguez, Rodríguez Altamirano, Rojas Arica, Presente doctor, buenas noches Romero Ramos Sacachipana Sacachipana presente doctor, muy buenas noches doctor Buenas noches Salazar Ponce Salazar Ponce, buenas noches profesor Samos Sánchez Portillo Santos Cunha Presente doctor Sarmiento Chávez. Presente, profesor. Sedano David. Se que Serrano Rojas. Taza. Tito Yañe. Presente, doctor. Tito Yañe. Tito Uñape. Valderrama. Valencia Ato, Valerio Miranda, Vega González, Velar de Huertas. Presidente doctor, buenas noches. Vizcabana Manayay. Presente profesor. Villanueva Robles. Presente doctor, muy buenas noches. Ya está Cormeño. Yupanqui. Presente, profesor. Buenas noches. Y Zúñiga Delgado. Es que se ha tomado dos cafés. Doctor, buenas noches. <risa> Doctor, González Zúñiga, a mí no podía encender el micro. Doctor, eh, doctor, se salteó de la P, pared de cerebro, no llamó. Disculpe. Doctor, Ramírez Rodríguez Mónica, por favor. Ya llamé, ya pasé lista. No va a pasar de nuevo. Por favor, doctor, equipo guamar Flor Flavia. Por Lenin Calderón, doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, buenas noches. Aguilar. Ayquipa. Doctor, buenas noches. Aguilar. doctor, Ayquipa. Aguilar presente, doctor. Ambrosio. Presente, doctor. Ambrosio. Aguilar presente, doctor. Arapa presente, profesor. Blanco Muñoz. Aguilar presente, doctor. Disculpe. Doctor, buenas noches. Aguilar presente. Aguilar, bueno, cuidado. Calderón Collado, presente, doctor. Buenas noches. Cardenaleón. León. Presente, doctor. Cuno García. Mm -hmm. Coronel Olaya. Díaz Ríos, Estofanero, Faustino, presente doctor Estofanero, Faustino, Flores Perca, González Zúñiga, Holguín Cruz, presente doctor González Zúñiga, Guayani, Wilcahuamán, Laupa Pérez, Laupa Pérez, López Cari, Mamani Ceballo, Mejía Loaiza. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Mera Pinto. Mm -hmm. Quispecopaja. Ah, mm. Ramírez Rodríguez. Presente, profesor. Buenas noches. Disculpe la tardanza. Samos. No. Samos está prendido. ¿Cómo? Doctor estamos escribiendo por el que tiene problemas de audio. Alfredo tu audio apágalo. Estamos está escribiendo doctor que tiene problemas con su audio. No ¿Ya? ¿Sí? Sí, Apaga tu audio. Sánchez Portillo. Sedano. Serrano, Tito Uñape, Valderrama, Valencia Ato, Valerio Miranda, Vega González, Yataco Peño. Presente Vega, Doctor. Sí. ¿Sí? ¿Me escuchó, doctor? ¿Cómo? Venga, presente. ¿Me escuchó me copió? Sí. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Faustino Díaz. Recién acabo de ingresar, doctor. Disculpe. Faustino Díaz. Profesor, buenas noches. Romero Ramos Juliano. También recién me acabo, de, acabo de ingresar. ¿Cómo? Romero Ramos, doctor. Acabo de ingresar recién. Disculpe. Gracias, doctor. Doctor, buenas noches. Aguilar Cárdenas presente, doctor. Me parece que no me ha copiado. Ya está pasado, lista ya. Gracias, doctor. Doctor Valderrama presente, doctor. Bien. Valderrama, doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. suña Delgado. Buenas noches, doctor. Ya. Doctor, buenas noches. No sé si considero a Guamas, por favor, Lord Flavia. Doctor, ¿me escucha? Sí. Por favor, consígueme la lista. Gracias. Doctor Alfredo Quiste me envió un mensaje indicando de que sí respondió, pero creo que la ha vuelto a llamar. ¿Quién? Alfredo Quiste. ¿Ya? ¿Quién más a ver? Doctor Mejía Loaya también está presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches Castro Flores, por favor. Ya. Doctor, más? Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches Flores Perca presente, doctor. ¿Cómo? Flores Perca, Buenos Osvaldo presente. Ya. Doctor, buenas noches. Blanco Muñoz, por favor. Coronel. Presente, doctor. Muy buenas noches. Cuno García. Díaz Río. Holguín, la Wilcahuamán, Laupa, y lugar, Obrador, López Cari, Mamani Ceballo, Mera Pinto. Ciudad, Presente doctor, buenas noches. Sedano, Serrano, Tito Buñape, Valencia Ato, Valerio Miranda y Ataco Ormeño. Ya, a ver. ya me copió, ¿no, Ya ver, el primer grupo concéntrese. Respiren. Ya, a ver, todos, ¿no? em, empieza el primer grupo. Ya, a ver, un momento, doctor. Me prenden sus cámaras. Y se aliste el aula para las preguntas respectivas. Presente sí, doctor, buenas noches. Ya, su cámara, ya, y más. Rudy Loaiza, doctor, buenas noches. Ya. Medina caldúa, doctor. Ya. ¿Quién más? No se dice, doctor. Ya, conforme. Doctor, buenas noches. Eh, Villanueva Robles. Eh, doctor, voy a disculpar por la. por no ponerme traje de etiquetas que me encuentro en el trabajo y por ese motivo es que no he podido superar ese percance doctor, le suplicaría, me comprenda ya. Ya. a ver Listo, doctor, todo, ¿no? Sí. Ok. Bien. Eh, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy, como bien he sabido ya a mi grupo y, al, y a mis compañeros, nos ha tocado exponer eh, los elementos del Estado. Creo que este tiempo ya eh, incluso el doctor ya en una clase explicó ya... Claramente cuáles eran los elementos del Estado, ¿no? Entonces, en este punto, únicamente o sea, el grupo o, va a reforzar, tal vez, algunos conceptos, algunas ideas, uh, para tener un poco más de, de, de manejo respecto al, al, a qué compone, ¿no? Qué, ¿Qué elementos vienen componiendo un Estado? Tengamos en cuenta, pues, que eh, nuestro tema se ha circunscrito a nuestra realidad, ¿no? Al territorio peruano, sí. Eh, sin embargo, si cualquier. este Cualquier interrogante respecto al, al, al, al, a las informaciones que se vayan a disertar se irá aclarando eh, Ya las preguntas que ustedes formulen. ¿no? Bien. Para nosotros eh, explicar lo que son los elementos del Estado tenemos que primero conocer qué es el Estado. Eh, ya se, se fue explicando y se fue entendiendo eh, en clases, incluso nosotros eh, fuimos este, analizando que el Estado es, pues una, es una cuestión subjetiva en sí. Es una cuestión subjetiva que no se puede observar, pero sobre sus disposiciones, sobre sus efectos dentro de, de la población, nosotros, ¿no? los que lo componemos, reconocemos como eh, la existencia de un Estado. Pero se entiende. Que el Estado es una organización política de, de una nación. Más adelante vamos a explicar que es una nación, ¿no? Es decir, la estructura del poder sobre determinado territorio y población. Constitucionalmente, y como lo menciona en, la, en nuestra Carta Magna, específicamente, pues, en el, en el artículo 43, ¿no?, eh, el Perú es un Estado democrático, independiente y soberano. El Estado es uno indivisible, su gobierno es representativo y centralizado y se organiza según el principio de la separación de poderes. ¿Qué legitima, pues, eh, el poder del Estado? Eh, en sí, vamos a reconocer ahí que el Estado de Derecho da ánima a un Estado. ¿Por qué? Porque el ordenamiento jurídico pone en funcionamiento a todas las instituciones que van a componer y dar vida al Estado en sí. Por eso que dice que el Estado de Derecho se representa como una seguridad jurídica a la cual alimenta a la democracia como tal. <ríe> al mismo tiempo, también le da, le da poder, lo legitima, el derecho también limita la acción del Estado. Eh, algunos juristas, incluso los decían que el derecho pues, es el límite del poder político, ¿no? porque a veces el Estado mismo, a través de sus órganos, comete ciertos excesos que el derecho los limita para evitar pues, el abuso de poder. Los elementos reconocidos de manera global, para entenderlo así, casi en la mayoría de todos los estados, son el gobierno, la población, el territorio eh, y la organización jurídica. Vamos a entender esto de organización jurídica como una cuestión pues de del complemento que incluye muchas, muchas cuestiones como la soberanía, ¿no? el, el ordenamiento jurídico, el marco, el marco jurídico y normativo positivizado que posee un Estado como tal. Bien, el gobierno. Para empezar con el gobierno, eh, debemos entender que esto se refleja, para no confundirnos, en el poder político. ¿Qué viene a ser pues, el conjunto de personas organizadas políticamente que acceden al poder? y a los gobiernos revestidos de poder, para expresar la voluntad del Estado y hacer que ésta se cumpla. Hay una gran diferencia entre un gobierno ¿no? y una política, tal vez de Estado. ¿no? La política de Estado depende, eh, depende mismo de la esencia como tal, de las cuestiones políticas que surgen dentro de un Estado. Un gobierno es temporal, ¿no? entendemos que en nuestro país son cada cinco años, en, este, en la actualidad pues está el... El señor este, Pedro Castillo, ¿no? Yo en el gobierno. Pero hay políticas de Estado como tal, que incluso eh, llevan temporáneamente 5, 10, 15, incluso hasta 20 años, que tiene que, tiene que ver con una política estratégica, ¿no? Que a veces el, eh, nuestro, nuestro país conlleva y simplemente eh, los gobiernos y, eh, van hilvanando sus acciones para dar cumplimiento, tal vez, a esa política de Estado, ¿no? El gobierno es una cuestión subjetiva como tal que el poder le adiciona los integrantes como tal, que es el pueblo. ¿A través de qué? A través de unas elecciones eh, democráticas, donde los, los ciudadanos eligen a sus representantes, y esto, y esto legi legitima de por sí el accionar o la vigencia de un gobierno político como tal. A través del poder que le otorga el pueblo a través de elección popular, el gobierno puede ejercer la suprema potestad rectora y coactiva del Estado. Esta, más que todo, se refleja pues, en que tiene la capacidad de crear marcos normativos que pueden limitar nuestras acciones a favor de nosotros, obviamente, ¿no? como lo menciona la Constitución, porque es el que dice el artículo 1 ¿no? de nuestra Constitución Política del Perú, ¿no? que la prioridad pues, de, de, del Estado mismo, es este, la, la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Eso lo menciona en esta carta magna. ¿no? Entonces, consideremos, para cerrar el tema de, de, del gobierno, que esta se refleja o se sustenta sobre el poder o la soberanía, que es en sí la capacidad del Estado para organizar a la población, el territorio, y ésta pues eh, impone sus decisiones en la actualidad, el elemento poder o soberanía también implica la persecución de determinados objetivos de interés público, como puede ser la satisfacción de necesidades de la, de la propia población. Entendamos esto, pues, que en muchos países, a, hablando fuera del Perú, pues, ¿no? Entienden el poder o soberanía de diferente forma, que para nosotros se puede hacer, pues, una especie de dictadura, como una especie de régimen, podemos con este, denominarlo así, ¿no? Pero dentro de ese país eh, es reconocido como tal, tal, tal poder político, ¿no? Entonces, por eso mismo, cada estado es independiente. ¿no? Indistintamente que lo, de lo que podamos pensar, tal vez como una cuestión continental, una cuestión internacional, que podamos tal vez no, no compatibilizar las cuestiones de poder. ¿no? Pero cada estado o cada país tiene un propio régimen o una propia forma de gobernar. Bien, la población. Entendamos que la población, hace un momento decíamos, que le otorga la legitimidad y le da poder a un gobierno. Pero ¿quiénes son como población? Hay una diferencia muy, muy sustantiva en lo que es una población y lo que se denomina pueblo. ¿no? El, cuando usamos este, esta palabra pueblo, tiene que ver básicamente con una cuestión uh, jurídico-político, ¿no? Que es una denominación netamente política que encierra pues, un, marco, un, un, un marco jurídico y que... Tiene responsabilidades, tal vez, ¿no? Tal vez, en una cuestión de rol protagónico que, que, que tiene una, un pueblo, un conjunto de personas al momento de tener una participación política, ¿no? Incluso, ¿no? Al momento de crear una normativa. Y la población como tal tiene un vínculo o tiene una génesis de una cuestión histórico-cultural. Porque nosotros <ríe> venimos desde de generación en generación y eh, poseemos cultura, poseemos tradiciones, poseemos historia, ¿no? Entonces, nosotros, como tal, nuestra historia misma, como población, nos encierra dentro de un estado, nos hace pertenecer a ese estado, ¿no? Lo componen, pues, hombres y mujeres. ¿no? Eh, la población desempeña desde un punto de vista jurídico un doble papel. Puede ser en efecto considerado como objeto, como sujeto de la actividad estatal. Es lo que le mencionaba hace un momento. ¿no? Quienes integran a la población están sometidos a la autoridad política y por tanto forman el objeto del ejercicio del poder. Asimismo, en la formación de la voluntad general, son por ende sujetos de actividad del Estado. Es lo que mencionaba hace un momento, pues, ¿no? respecto a cuál es el rol que, que, que, que, la, que el pueblo como tal y la población ¿no? eh, ocupa o, o, o, o, o ejerce ¿no? dentro de un Estado. Siguiente. Bien, eh, dentro de, de los elementos del Estado vamos a entender que la población, la población da, otorga poder a un gobierno, pero esta tiene presencia en un espacio físico que es denominado territorio. En adelante iremos explicando ese tema. Bien, ¿qué es el territorio? El territorio es el espacio geográfico que limita las fronteras donde la población se organiza formando un estado. En nuestro caso, en el país, en el Perú, tenemos una, un territorio de 1.285.216 kilómetros ¿no? eh, cuadrados, incluyendo las, este, las 200 millas de, de, del mar peruano. ¿no? Este, este componente, este espacio geográfico, forma parte... De la, del posicionamiento que la población ocupa en la cual puede un estado desarrollarse ¿no? llamémoslo así que el territorio es una cuestión si sí, objetiva palpable que compone, delimita ¿no? delimita el espacio donde se va a desarrollar un estado el territorio de un estado es inviolable, comprende pues el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo el espacio aéreo que cubre ¿no? el dominio marítimo comprende el mar adyacente a sus costas y así su lecho y subsuelo hasta la distancia de las 200 millas marinas, en el caso peruano. En el territorio de la República está enterado por regiones, departamentos, provincias, distritos y centros poblados en cuyas circunscripciones se constituye, se organiza el Estado y gobierno a nivel nacional, regional y local. Bien, consideremos finalmente que el territorio no es igual a decir terreno, ¿no? obviamente. La relación de derecho real entre el sujeto y el espacio geográfico viene de, de donde me interro, Pero en sí el territorio es el ámbito espacial en donde se ejerce el poder y el poder político soberano. Que uno es, tiene, posee unidad, indivisibilidad y inalienabilidad, inviolabilidad y impenetrabilidad. Esta es compuesta por qué? Por el suelo, subsuelo, el mar territorial y el espacio aéreo. Eso es lo que se explicaba el suelo el subsuelo, el espacio aéreo, el dominio marítimo, hasta las 200 millas, que comprendo 70 kilómetros. Eh, hay un caso que también eh, ten, tengamos en cuenta el, por parte de, de nuestro territorio, que en la corte de la Haya, pues, ¿no? se, nos, se, se nos dio en favor eh, una parte ¿no? del, del segmento oceánico que comprende en la frontera de, entre Chile y Perú, ¿no? que fue un tema de, de litigio, ¿no? que fue a favor de nuestro país, ¿no? Y ahí la organización jurídica, para, como corolario para cerrar el tema de los elementos de, de un Estado, viene a ser el conjunto de regulaciones fundamentales que establecen las relaciones de la vida social, sea este entre las personas con el Estado, o entre las personas entre sí, ¿no? Nosotros en, de, en, en nuestra carrera hemos estudiado, pues, el derecho público y el derecho privado, ¿no? El derecho público tiene que ver la interrelación entre el Estado y la ciudadanía, y el derecho privado entre los, entre los particulares, ¿no? Entendámoslo así. El orden jurídico del Estado peruano tiene como base fundamental que, esta carta magna, obviamente, la constitución política del 93, muy criticada por muchos, pero que tiene una historia respecto a, a, a en qué gobierno surgió este, esta constitución, ¿no? Hay muchas críticas respecto a, a las 12, eh, 11 constituciones previas que hemos tenido, pero esta como tal en la actualidad sigue teniendo la, la, la consideración de carta magna, ¿no? según la pirámide de Kelsen, Y las normas habituales, los códigos de leyes o modernamente las constituciones políticas definen los derechos y deberes de los ciudadanos y las funciones y límites del Estado. En los estados liberales y democráticos, las leyes son elaboradas y aprobadas por los cuerpos legislativos, cuyos miembros elegidos por la ciudadanía representan a la soberanía nacional. Hablamos del Congreso de la República, ¿no? que ellos son los encargados a poder representar a la población. Pero existen muchas cuestiones que determinan ¿no? Eh, ya en una clase, si mal no recuerdo, hablaban del poder constituyente y del poder constituido. Una crítica, ¿no? Una crítica respecto incluso de la única cameralidad y la bicameralidad. ¿no? En, esta, en esta cuestión eh, hay una posición dividida, sí, pero en esencia la organización, ju el, la organización jurídica la compone, ¿no? Todo el marco positivizado de los, de, de, de, del marco normativo. Eh, que va a limitar o otorgar pues tal vez derechos y deberes a los ciudadanos, incluso limitando, incluso limitando al Estado eh, frente a acciones que puedan ser consideradas como abusos de poder. ¿no? La ley se sitúa por encima de todos los individuos, grupos e, institu e instituciones, tal es el significado de la expresión del, del imperio de la ley. Pues, ¿no? esta, esta cómo se ejerce? A través de una soberanía, el poder que tiene el Estado sobre los habitantes. El territorio, nación y la población de un estado peruano. Este es un mapa, un esquema donde tratamos nosotros de entender cómo, cómo el estado peruano ¿no? trata de ser descentralizado. ¿no? A, eh, trato de, cuando, cuando digo trato, es que hay esta posesión de descentralismo, pero en la realidad no, no, no se aplica un, un descentralismo. ¿no? Siempre hay un centralismo en, en nuestro país um, que... Que muchas veces se cuestiona, ¿no? Pero el gobierno como tal y, el, y, el, y los poderes se dividen, pues, de, la, de esta manera. A ver, vamos, vamos a explicarles. El gobierno nacional se manifiesta a través de qué? De un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Estos tres poderes, estos tres poderes tratan de hacer un equilibrio, un equilibrio para que el Estado pueda encaminar Hacia, hacia buen puerto el desarrollo de nuestro país, ¿no? Para que no sea una cuestión dictatorial ni una cuestión antidemocrática. ¿Por qué el equilibrio de poderes? Porque busca que cada poder en el ámbito que le compete determine ciertas políticas o ciertos lineamientos para eh, desarrollar una, un, estado, un, un Estado beneficioso de la población al cual lo compone ¿no? Esto lo compone el gobierno nacional. Luego en, en, tenemos el gobierno regional, el gobierno local y la sociedad civil en general. Ah, para aclararles, ¿no? El poder, el poder ejecutivo lo representa en el presidente de la república, a través también incluso el, de la presidencia del consejo de ministros. Tenemos al poder legislativo, lo que le explicaba, ¿no? Representada por el Congreso de la República y el poder judicial, ¿no?